¿Estamos? Sí. ¿Y esa? Mi novia. ¿Desde hace cuánto? Cinco minutos. Uh. Ah, ¿eh? Nos vamos a ir a los videojuegos, ¿verdad? Cargué toda mi tarjeta de crédito para poder jugar un montón de juegos. <risa> genial! Ah, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un casamento. ¿De quién? De un amigo. De un amigo. De un amigo. De ella. ¡Fiorella! Oh. Bueno. Pero si sí vamos allá al cine mañana, ¿verdad? ¡Tenemos que ver Masacre Asesina 3! ¡Sangre, Edu! ¡Sangre! <risa> ¡Sí, claro! <risa> ah, cierto. No puedo. Vendí las entradas. ¿Por okay. qué? Cena romántica. Con... ella. ¿Estás seguro que no te están obligando, verdad? <risa> <risa> no, nada que ver. Es un buen fiesto para mi novia. <risa> La novia que amo mucho, la reina de mi vida, las novias de las novias. No me mates por feliz. Ok, te lo tengo que decir. Me alegra mucho que tengas novias, le deseo la mejor felicidad a los dos, pero... Eso no significa que tengas que sacrificar tus salidas, tus amigos, tu familia, por un amor que... Me cortaron. ¿Qué? Si te gustó el video, solo dale el botón like Hay más videos en el canal, esto es MindJourness ¡Gracias en Min Octubre! Gracias por ver esta colaboración entre Nash y Sergio Octubre <ríe> Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más materiales de cada uno Bueno, bueno, sí, apagate eh, No, no, no